Buenos días. Eh, mi nombre es Odulia Falco González. Eh, represento la asociación ACNECAN, es la asociación de enfermedades neuromusculares de Canarias. Representamos a un colectivo bastante amplio de enfermedades poco frecuentes o llamadas raras y nuestra participación en lo que es accesible eh, viene dada porque creemos fundamentalmente que es muy importante dar una inclusión e una información variada y concreta de lo que son estas enfermedades que involucran a un colectivo, como dije antes, de grandes discapacitados. Nuestras enfermedades, por desgracia, nos mueven la fuerza muscular, eso implica que poco a poco, de manera progresiva, y en algunos casos, lamentablemente, muy rápido, nos vemos relegados a sillas de ruedas. En este caso, mi participación en todo ello, yo me involucré en el movimiento asociativo, porque soy madre de dos niños con una enfermedad neuromuscular llamada distorsión muscular de Duchenne, en la cual yo participo activamente, y como he dicho antes, lo que pretendemos es concienciar a hacer que la gente entienda que cualquiera puede estar perfectamente, perdón, puede estar dispuesto a padecer cualquier enfermedad en cualquier momento de su vida y esto hace que desde ese momento tu vida cambie por completo, tu planificación familiar, todo lo que involucra, tus planes de vida cambian por completo y te dedicas única y exclusivamente a estos enfermos. Yo no solo me he quedado cuidando a mis hijos, he salido a la calle y he fundado esta sesión con otros compañeros. Creemos que la labor que hace la calle accesible de darnos cabida a todas estas asociaciones, a todas estas personas que de alguna manera altruistas y generosa quieren participar en la sociedad para concienciar es fundamental. Por ello creo que debemos apoyar lo que está haciendo el Cabildo a través de la encanada accesible. Creemos que la idea que han planteado este año de la ruta de la accesibilidad es positiva por el mero hecho de que podamos dar participación más directa a cada municipio de esta isla Creo que es fundamental que entremos en las calles, que salgamos a. entremos y salgamos a la vez, que se nos vea, que se entienda y que la juventud, la gente joven que hoy está ahí estudiando, se adelante formándose como persona, pues vayan más allá y entiendan que debemos formar una sociedad solidaria, entre todos. Es muy importante, es muy positivo. Yo apoyo este tipo de causas a Senecán trabaja por y para enfermos neuromusculares, pero no quita que apoyemos a los demás colectivos. Básicamente, quiero que conozcan un poco lo que hacemos nosotros, ya que estamos aquí, quiero que se nos conozca un poco. Apoyamos de manera específica a los enfermos y a sus familiares. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos apoyo psicológico, terapéutico, del tipo que sea. También apoyamos a aquellas familias cuyo diagnóstico es muy complicado, porque por desgracia en estas enfermedades, el diagnóstico no es fácil de encontrar, se confunde muchas veces con otras patologías, pues apoyamos a sus familias para que ellos puedan acceder a hospitales de referencia donde allí encuentren médicos especializados y puedan ser diagnosticados. El diagnóstico es muy importante porque es la única forma que tenemos de saber lo que te pasa y si sé lo que te pasa, te puede ayudar concretamente. Entonces, llevamos un apoyo psicológico, terapéutico, a nivel médico... ...y pertenecemos también a nivel nacional a la Federación ASEM... ...que es la Federación de Enfermedades Neuromusculares... ...que a su vez está ligada a FEDE, ...Federación Nacional de Enfermedades Raras... ...con ello conseguimos también que todas aquellas ayudas... ...tratamientos, ensayos médicos... ...cualquier cosa que surja que pueda ayudar... ...llevarla de manera más directa y rápida a los familiares... ...no olvidemos que son enfermedades muy difíciles de tratar... ...son la mayoría de ellas prácticamente todas incurables... ...que relegan a estas personas a una vida muy difícil, muy, muy dependiente... ...y muchos de ellos se van por el camino, como es una enfermedad mía... ...estuvimos curar Duchenne, los niños dejan de caminar a los 11 años... ...y antes de los 24 ya fallecen, no hay medios para curarla aún... ...trabajamos a fondo para que se investigue, para que se financien las investigaciones... ...pero mientras llega esa cura o ese milagro, el camino como es difícil... ...queremos hacerlo más fácil pues lo hacemos más fácil haciendo llegar terapias alternativas para que no se, no se escondan, se animen y dar las gracias a la Academia accesible por esta ocasión, por esta oportunidad un año más y que no se den en su empeño de seguir haciendo este tipo de cosas y contando de manera activa con las asociaciones. Que a fin y al cabo creo que somos las que damos imagen a esta lucha. El político ayuda desde su política, desde su presupuesto y su financiación y dando un poco de imagen, pero somos nosotros, los afectados, los que lo vivimos a pie de calle, los que lo sufrimos. Y yo hago ya un último hincapié en este alegato súper de que el próximo punto de partida de la isla es la playa. Las playas son, ahora mismo, el punto negro fatídico donde sufrimos mucho. Desde aquí yo abogo porque lo siguiente con lo que nos metamos sean las playas, a Por unas playas accesibles, porque también tenemos derecho. Muchas gracias y una buena actividad a todos. Sean felices.